aló mi amor aló mi amor y dónde tú estás pilito oh yo estoy trabajando con brucemento tú sabes como siempre eso no parece que es brucemento porque yo digo como un disco de la ahí. no que eso sabes que tenemos un edificio de brucemento quitamos los discos ay sí sí sí sí tú siempre contó cuanto rara pero en fin yo no te estoy llamando para eso yo no te estoy llamando porque tú que me dejaste por 50 pesos dime tú que eso que yo puedo cocinar con 50 pesos. Oh, tú compra arroz del 30, sobre te gusta, tú eres muy fino. Esa cara porque tú tienes que saber. Claro que yo soy fina y yo soy fina, porque ahora que tú lo sabes, porque tú sabes que tú te casas conmigo, yo Yo siento fina. Y ahora que tú te voy a que yo soy fina, mi amor. A mí, ya mi amor, excusa. Eh, de sí. e esa <muchas> rota de que no se y en la nevera Y compra dos <muchas> huevos de esos de cinco, no me nada. Pero tú sabes que yo estoy fina y a mí no me gusta esa vaina de huevo, tú sabes que yo no como huevo porque eso me hace sentir mucho peor ah no, tú compras eh, salami y eso, que es bueno 20 ¿Este pesos y qué más, sí, sígueme diciendo, porque yo no voy a sumar algo salamita así, ah, una ¿Eh? a la salamita bueno mi amor, entonces va a comprar 10 pesos de salamita en mar. y 10 pesos de actuar, ya viene en el metadito, lo último en el metadito no, no, no de la negra, que la vende a 50 pesos sino de la de la, de la de la gira, que son de la mamada pero, pero, ¿tú ¿sabes, ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Tú para tienes tú ya viene para acá, oh, toma una comida y así no vamos a cocinar. Comida, dime, cómo te digo que Yo te no sé que No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,